Bueno, mi nombre es Rosa María, tengo cuatro años y medio aquí en Brasil, dos años en, en Roraima y dos años y medio aquí en, en Río de Janeiro. Cuando viví en Venezuela fue muy triste porque no conseguía empleo, no, no conseguía para comer. Yo tengo un hijo que tenía siete años y estaba muy, muy flaco, desnutrido y entonces no tenía que darle de comida y entonces tuve la idea de venirme para Brasil caminando, caminando al pasar la frontera fue un cambio maravilloso los militares que estaban allá enseguida me atendieron muy bien eh, nos vacunaron, nos dieron el permiso para entrar este nos metieron en un refugio que se llama el BB8 en Pacaraima ahí nos dieron comida ropa me sacaron los los, los papeles de Brasil los documentos mi CPF para mí para mi hijo eh, mi protocolo y de ahí no tenía pasaje para Guavista ellos también me pagaron un pasaje para Guavista llegué a Guavista ahí sí vi un poquito fuerte, porque llegué sola con mi hijo, no conocía, pasé en muchas necesidades, dormía en la rúa, no tenía para comer, lavaba en el río, esas cosas, pero después eh, conocía a los abrigos, conocí a la gente, y entonces después ellos me preguntaron que si yo quería salir, salir de Aguavista, que si yo quería ir para otro estado con un, con un empleo, yo dije que sí, nunca me había montado en un avión tampoco, primera vez. Y nos llegó el día del viaje y nos, nos tra me trajeron, me llevaron al abrigo, al de infantis Ahí fue como mi segunda casa, ahí llegué, me atendieron muy bien, nos acogieron de mil maravillas, me consiguieron un empleo mi hijo le consiguieron un, un, un cupo aquí en, aquí en Río para la escuela. Empezamos con, eh, ganando 500 reales de Pantainer, solo tres días a la semana. Y... La, la, la, la, la, la chefa falou que... que eso era transitorio, que solamente había que... poner interés en el trabajo. Este... Hubieron varias personas que no iba a poder, porque yo no hablaba portugués, que no iba a aguantar el trabajo, pero aquí estoy. Se si aguanté, hice cursos, y mismo en la empresa de capacitación de, de recursos humanos, hice cursos, tengo mi diploma, y no, ya no soy pantainer, yo trabajo todos los días, yo soy sola con mi hijo, yo cuido mi empleo porque mi trabajo es mi forma de vivir, tener mi empleo para sacar a mi hijo a la playa, al parque, al cinema, de mi mismo sudor que yo saco a mi hijo y doy consejos a otras venezolanas que, que no tienen empleo, las aconsejo que sí, si se puede, si yo estoy vieja y pude, ellas también pueden. Y hace dos años y medio y todavía estoy trabajando ahí, este, y superándome. Me siento aquí muy bendecida, muy agradecida, este, mi hijo está en la escuela, mi hijo habla portugués perfecto, como que si fuese un brasilero. Este, a veces yo le digo que, que conmigo él tiene que hablar español, porque no se le olvide, somos venezolanos. Pero bueno, siento una alegría inmensa de que sí pude, y así como yo, puede, podemos muchas.